Y ahora sí. Okay. Bien, entonces, a ver, hombre de la luna, <risa> jinete, comandante general, jinete de las perfumadas salud, Augustin, de la Apocalipsis. jinete del relax, y yo del apocalipsis. Tengo, tengo, tengo, ahora estamos ah, vale, ah, este con un republicano, está no por este hora. No, eh, tengo una noticia histórica: ha habido, ha habido el, el, el, el, el 22 del 8 del 2020, hace ayer. ayer ¿Estamos ayer, 23? El 22 del 8 del 2020 recibí el primer. ¿Qué si recojo... El primer CIC. El CIC. El CIC. De... El el el esta es la historia. El CIC. El CIC. Estuve viendo a un banquero. A un banquero. Que, ...que se ha salido de los Illuminati... ...que ha estado ahí con los ...y habla de, de, los, de los mamoreos, de la secta satánica y tal... Y claro, ¿cuál es el primer truco de los satánicos para meterte en su secta de religión del dinero y sistema de mercado? El miedo es la estrategia, pero ¿cuál es la primera jugada por la que te meten en su peligro? En su ¿Cómo religión. ¿Cómo te metes en la religión satánica del sistema de mercado del capitalismo, hablando de Stromsa y todo eso? Naciendo? La sí, naciendo, pero claro, cuando naces, ¿cómo te meten en su película? Exactamente. Exactamente, te ponen un número en cuanto te ponen un número, te han puesto ya, te han sellado como una vaca. Ya eres la vaca, 25 millones, es como eh, marcar a las vacas y entonces y barra, quedas, convertido, y quedas convertido en ganado. ...quedas convertido en ganado. De hecho, la, la, la, la hay una palabra judía para definir a los son judíos agresión, que es ganado. ¿no? No ¿Significa el ganado, esa palabra? Eh, eh, sí, ahí. Ellos... All, all, all, pero bueno, los judíos también tienen DNI. Sí, pero bueno, da igual. No, lo, esto no tiene que ver con los judíos. La movida es... En cuanto te dan un número, te han metido en su película. El DNI, por eso es, por eso es... Por eso es lo primero que te pide la policía. La policía, lo primero, cuando te ve, dice... A ver, el DNI... Si tú sacas el DNI, ya estás en su película. ¿Y, en su, ¿Y su película cuál es? España, y dentro de la película España, tú eres el 25.83.412, un puto extra. Ya, has clavado mi DNI, cómo sabías que era eso. ¿Ah, sí? <risa> <risa> <risa> un extra. O sea, te metes en una película en la que eres un extra. En la historia de España y en la película de España y en la de España, tú eres un puto extra. No eres ni el extra de una película de romano, eres menos tener el 25 millones no Eres nadie. Eres un don nadie. Y esto es lo que consiguen con el convertirte en don nadie, Una, un número, y un, un número más. Bien. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo podemos arreglar este truco satánico? ¿Yendo a la oficina podemos... del gobierno y quemando los registros de nuestra presencia? Sí. Repítelo. ¿Yendo a la oficina del gobierno y quemando los registros de nuestra presencia? Es una, es una idea, idea interesante. ¡Ginete <risa> <risa> <risa> del <risa> relato. Tú eres el jinete de la superfumada ah, es. una idea, es una idea. Pero otra idea es dejarse el carnet en casa, pasar del carnet... Pues ¿No te llevan ya. al calabacín y te identifican igual. No, no, no. Tú te puedes identificar a ti mismo. Con algo que ha salido mucho mejor que el DNI, el ZIP. ¿Sabes lo que es el ZIP? El ZIP es la camiseta de identificación planetaria. Esto es un ZIP. ¿Esto se es llama? Camiseta de identificación planetaria. Camiseta con, ¿Con C. Ah, C. Vale. Sí. ah, vale, yo estaba pensando en una Z. Sí. sí, camiseta de identificación planetaria. Y entonces tú te identificas como te dé la gana y te lo pones en su camiseta. Esto me lo ha impreso el capitán del regimiento de estampadores. Y entonces, aquí queda claro quién soy yo. soy el comandante general de todos los ejércitos de Cachonde, de tierra, mar, cielo y fuera. Y ya, y ya estoy identificado. Entonces, si viene la policía, yo digo: No, no, yo soy el, yo soy el comandante, comandante general". general. No, pero además, la idea es decirlo con esta música: Soy el comandante general de todos los ejércitos de Cachoche, de tierra, mar, cielo y fuego. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y quiénes sois vosotros? ¿Y quiénes sois vosotros? Le preguntas a los policías. <risa> Entonces ya vamos en rollo militar, ya estamos de tú a tú y ya podemos hablar tranquilamente como personas. Entonces el CIP, camiseta de identificación planetaria, es más grande que un DNI, lo llevas puesto, no tienes que llevarlo en el bolsillo, y esto te identifica en este planeta, es internacional, es identificación planetaria y en cualquier otro planeta también, aunque te, aunque te raptes los extraterrestres, tú estás identificado en cualquier planeta. ¿Pero si no hablan el idioma, no